¿Qué has hecho, Maya? ¿Qué has hecho? Madre mía. Madre mía. Maya, ¿pero qué has hecho? Sí, has arrancado todo esto, ha arrancado todo el suelo de su cama, ha despellejado todos sus cojines, sacando todo roto todas sus mantas Yo María! Vale, os preguntaréis qué ha pasado, no se ha vuelto loca Es simplemente que estos días uh, llueve muchísimo y María no puede salir fuera Porque aparte no le gusta la lluvia, pasa frío y además vuelve súper sucia Pero es que ni ella quiere salir Entonces se queda aquí en su cuarto y se aburre toda la mañana y no sabe qué hacer Y al final, como ya os he explicado en muchos vídeos, los cerdos aburridos son destructivos y esto es lo que pasa, ¿verdad, Maya? Así que no hay más remedio que, bueno, limpiaré todo y volveré a hacer la cama. Maya ha decidido echarse la siesta mientras limpiamos el cuarto venga a dormir Maya muy bien Ahora vamos a hacer la cama Menos mal que cuando compré la alfombra del de suelo Compré un montón más Porque sabía que mayor iba a romper Así que tenía reservas Pero se han quedado los clavos metidos aquí Así que voy a sacar los clavos Y luego recortaré la alfombra cuando necesitamos Vale, pues vamos a agrapar eh, la alfombra ahora con esta grapadora que al final es lo más resistente y lo más fácil. Alguien se ha unido a la siesta de Maya. ¿Estás durmiendo también, Teo? Te gusta dormir con Maya, que sí. Nueva le ponemos y la otra son súper valentitas, costan 4 euros. Si la ves en la porque así. Bueno, si la rompe, no pasa nada. Es que ya tenemos unos agujeros, pero bueno, ahora la nueva. Ya está, ya tenemos cama nueva. Vamos allá. Buenos días, ya te has despertado por fin. Llevas 3 horas de la siesta, Maya. ¿Quieres ver tu cama nueva? la no la comida del gato no maya maya ven aquí mira mira maya mira tu cama nueva vete ¡SUSCRÍBETE! <tose>